Quiero ser pan Para el hambre ser el pan De mi pueblo y construir El escándalo de compartir Quiero ser pan Para el hambre ser el pan De mi pueblo y construir El escándalo de compartir Es joven, el que sabe caminar El que siempre se pregunta El que sigue a Jesús pobre El que sabe caminar El que apoya a la justicia.